Corona, it's good, you know, we don't have to get angry, it's good, you know, we don't have to get angry, it's normal, <laughs> especially with Corona, I lockdown, there is lockdown and plans change. Tú ya sabes, es lo más normal que te pueda pasar Donde escapar escaparte, no sabes qué va a pasar, ni tampoco dónde refugiarte, ni dónde encontrarte, dónde hallarte. Estás perdida, ya lo sé, estás perdida otra vez, estás perdida como ayer, estás perdida como hace un año y algo atrás, todo el tiempo. Bien, ya.